Hola, buenas tardes, volvemos, estamos listas acá en Invasión Local con todo para recibir a una de nuestras artistas más hermosa por dentro y por fuera, que puedo decir, recibir a mi hermana y recibir una gran amiga tan talentosa como Magra Meléndez, el corazón inflamado de alegría. Ahí estábamos con Anita preparándonos antes de dar el aire sobre cuestiones que tenemos para preguntarte y bueno, Magri, ¿cómo estás? Hola, Mari, ¿cómo estás? Muy bien, Mai muy bien, muy bien, acá. Saludos a Anita, que sí. no la veo desde acá, te veo solamente a vos. Ella, Ana, sí te está viendo por una pantalla que nos ve ahí a las dos conversando. Te manda la besotes tecnología. hasta ti. Besos a Ana también. Bueno. <risa> eh, Mike eh, vamos a empezar así, igual que con la entrevista anterior. Yo voy a decir lo que sé de vos, eh, y vos frename si estoy mintiendo a la gente. Eh, voy a arrancar por la edad, no te enojes, pero tenés 32 años, Mayra Meléndez. Naciste sí. en Mendoza y vivís en... Así, ¿no? ¿Sí? vivís en Mendoza, naciste en Mendoza y vivís en Pinamar hace nueve años. Perfecto, sí. Eso es así. Muy bien. Estoy a este profesorado de Artes Visuales con la especialidad de Pintura y parte de la carrera de Ilustración en la Escuela Martín Malarro de Mar del Plata. Sí, sí. Perfecto. Muy bien. De ahí podemos, así como, a ver, te saco, a ver si te puedo llevar algún momento que recuerdes alguna anécdota... Linda de haber estudiado en la Malarro, que todos los artistas sabemos que es una gran y maravillosa escuela. Y mirá, te digo que en la Malarro, eh, yo no la conocía la escuela, eh, me, comentaba, me comentó una compañera de otra carrera que existía, yo la verdad no fui a Mar del Plata a estudiar esa carrera, y cuando la fui a ver, eh, es un lugar muy acogedor, es muy pequeño, está hecho en una casa antigua la escuela, y tiene sus problemas de, de estructura, pero se nota el esfuerzo, el esfuerzo que le ponen para seguir adelante dando las clases en, en ese edificio. Y la verdad que lo hermoso de La Malarro es cruzarte con, con una variedad de personas que, que vos decís ¿Cómo estoy acá? ¿Por qué estoy acá? ¿Por qué están ellos acá? Y hay un montón de historias y están por fotografía, por escenografía, por diseño, entonces te vas cruzando con esas personas y esas mismas personas están todas juntas en una formación básica, después se van dividiendo, pero en la formación básica te encontrás, no, no te digo que vas y empezás a descubrir otras cosas que capaz que vos vas para estudiar, no sé, ponele, fotografía, te encontrás con con que estás haciendo una escultura y que te mueve algo a vos, y decís, no quiero estudiar fotografía, quiero hacer esto entonces, eso es lo bueno de la Malarro encontrarse con lo diferente Hermoso, hermoso, además me imagino esto que decís de, de la variedad de personas también, y de todos estar como a diario haciendo arte, estudiando arte, viviendo arte eh, también te, te como que te presenta un estilo de vida, ¿o no? Como todo lo que conocías hasta ahí, si te fuiste a los 17, 18, todo lo que conocías hasta ahí, tiene un quiebre importante, ¿o no? A ir a una escuela que constantemente es arte. Eh, sí, sí, además, eh, por mi lado, yo fui allá a alquilar, pero las personas que están ahí, vos te das cuenta de que, aunque sea una ciudad eh, que no es como Buenos Aires, no es tan grande, pero hay un, mucha movilidad cultural, hay muchos lugares para salir y ver, y eso es, está buenísimo, está buenísimo, pero por otro lado, uno que está estudiando y está lejos, o vuelve, vuelve los fines de semana, o algunos tienen que ir y trabajar, eh, también te estresa un poco el estudio, ¿viste? Te, es demasiado, es mucha carga horaria, es mucho de laburo, que.. Que vos salís de las horas que estás cursando y seguís laburando en tu casa. Porque uno dice, ay si no, no estoy estudiando arte. Pero en realidad, eh, estudiar el arte es, es algo muy difícil. Es hacer, eh, y es también meterte en lo teórico, en la lectura, lectura de imagen, lectura de, de, de libros. Eh, llevan muchísimo tiempo. Mucho esfuerzo. Sí, así es. Y a mí me lleva... Me imagino además de que sé que sos una persona también muy estudiosa y que te interesa desde el mundo científico hasta infinidad de conocimiento. Eh, a veces me imagino a otras personas, y si bien hemos compartido momentos plásticos mínimos, pero los hemos tenido, siempre me imagino cómo es el momento de otros artistas en la intimidad y me gustaría que, que vos nos cuentes, Mai, cómo, cómo vivís ese momento de... de, de, de llevar a cabo una obra o de estar trabajando en la obra en tu soledad o con la gente con, con la que te gusta compartir, ¿cómo, ¿cómo lo vivís? Y bueno, como decís, en tu soledad <risa> yo, aunque esté con alguien, si estoy haciendo eh, me, me siento sola me siento enfocada me, me aíslo bastante incluso estando con otras personas eh, creo que Necesita eso, el, el hacer artístico. Eh, la verdad que últimamente no vengo haciendo ese tipo de obras que, que a vos te fascinaron, por ejemplo, de, de la muestra. Que me llevaron horas por días, eh, un año me llevó, por ejemplo, hacer una pintura. Ahora sí no estoy así, eh, muy compenetrada en hacer una obra que me lleve tanto tiempo, pero sí me estoy dedicando mucho a repensar cómo poder impactar en el otro y capaz que de forma más eh, económica, por así decirlo, de, económica de recursos, pero también como de los materiales y que sea algo simple, concreto y que algo muy pequeño pueda mover mucho. Me parece que eso es importantísimo. Capaz que alguien se mata haciendo algo y viene otra persona y... Y te saca, por ejemplo, bien un, un concurso que había de artes en la tele cuando veía tele. Y la artista ganadora no había pintado, no había hecho nada. Había ido, pasó por una, ca una calle que se había caído un tronco arriba de una reja y cortó, mandó a cortar, pidió permiso, mandó a cortar ese cacho de reja con el tronco y no instaló. Ganó porque es el acto, ese. ella lo vio ahí y dijo, esto tiene que estar adentro de un museo, y lo convirtió en arte, un accidente, lo, lo llevó al museo y lo convirtió en arte. Entonces, me parece que necesita más trabajo el, el pensar las cosas, eh, en este momento en que hay tanto, tanta imagen, tanto, está todo tan cargado, hay que pensar y detenerse a pensar mejor las cosas, y si lo que estamos haciendo realmente sirve o es algo más que se va a acumular. La verdad que me parece que tiene que tener ese impacto, como para mover algo y decir, esto lo estoy haciendo y es arte porque va a quedar, va a quedar. Eso está buenísimo, me hace acordar, quizás tu búsqueda es un poco como la que tuvo en algún momento Marcel Duchamp, que esto del sí. tronco y la reja me hizo acordar desde lo conceptual, ¿no? Que que él corrió de lugar y, y creo que exasperó los nervios de toda la comunidad artística y de todos los críticos de arte, eh, Ahí tengo. por esta cuestión. Por esta cuestión. A esa, a esa, Marcel Duchamp, <ríe> para siempre todos lo ustedes. Tengo, lo tengo presente, sí, sí. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso, qué hermoso. Un genio. May, vamos a, hacer, vamos a seguir con las preguntas, ya que hablamos de Duyam, que hablamos de esto que vos tenés vos de simplificar eh, tu arte. Me gustaría que nos digas, en este momento hoy presente, ¿cuáles son las técnicas preferidas de expresión de Mayra Meléndez? En este momento, la verdad, que te digo así, lo que me está saliendo del alma es hacer papeles. Y De hecho, lo último que hice fue una banda de Moebius que era de papel reciclado. Entonces estoy explorando eso y, y creo que también tiene su parte, eh, ¿cómo decirlo?, conceptual, el hecho de agarrar algo que está desechado, que está tratado como basura y convertirlo en otra cosa y darle un significado y se puede hacer un montón de cosas. Muy bueno. Justo, mira, entre cuando con Ana hablábamos en las entrevistas, las preguntas que Ana pensó tenían que ver con esto, que ya vio en tus redes un video eh, sobre el papel, y a mí me gustaría que lo cuentes también a mí, eh, me gusta también toda esta cuestión que tenés vos, que no es, Uy, Mayra. Ahí se me cortó, Mari. ¿Me escuchás? Porque a mí se me cortó todo. Grosores que tiene en su papel, cantidad de colores, texturas, usa fibras, usa palta, usa palta no. para reciclar su papel, Para teñir. Para teñir, me dice Anita acá, me, esa parte me la perdí. Bueno, Mayra, contanos si eso, no sé si escuchaste, si te escucho ahí. No sé si ahí me estás escuchando esto que decía yo que a mí. Ajá, vos a mí. Perfecto, sí, ahora sí, sí. Cuestiones de la tecnología. Sí. Bien, escúchame esto, Mai, que yo te decía eh, cuando se cortó, que a mí me gusta esto que vos tenés de llevar la investigación más allá del, del, de lo accesible, ¿no? Como que uno va a reciclar papel y tenés una receta enseguida en internet y probás la pasta, la haces y es tu papel. Y vos lo llevas a un nivel de profundidad. Y, y científico, ¿no? Porque vos investigás cel, eh, celulosas, investigás fibras, investigás un montón de cuestiones que hacen que vos puedas hacer de tus papeles reciclados una variedad de texturas y colores y grosores magníficos. Así que, si querés contarnos un poco lo que estás haciendo ahí. Dale, dale. Sí. Eh, es que inevitablemente, si querés hacer algo material, como por ejemplo, querés reciclar, reciclar plástico. Y tenés que saber qué es tóxico, qué, qué puedes manipular, qué no. Me pasó que arranqué con una planta que me salpicó todo, me quedó picando toda la piel, y empezás a descubrir cosas eh, a, a medida que vas haciendo, que además de bueno no sé, <ríe> eh, velar por la seguridad de uno, también te empezás a dar cuenta de, de, de la necesidad del material. ¿Qué es lo que necesito de este material? que por ejemplo con los papeles necesito que la fibra sea larga, necesito que la fibra sea flexible, eh, he probado con eh, plantas de ágave, he probado ahora con con, bueno, eh, no me, con formio eh, he probado bueno, la verdad que se puede probar con la planta del banano con un montón de, de especies que tenemos acá en Pinamar además eso es buenísimo y te vas a dar a dar cuenta de las características de cada, de cada fibra, de cada planta, y cómo te va a resultar el papel con eso, y inevitablemente lo tenés que estudiar a eso, porque capaz que te pones a hacer un papel de, no sé, de cualquier cosa y se te rompe, me pasó de, de hacer papeles que se me rompían y no, no se mantenían. Entonces sí, el estudio siempre tiene que estar, me parece, en el arte, como para hacer pigmentos, eso. la gente que hace sus propios pigmentos, Estoy totalmente de acuerdo, May. Eh, Sabes que por ser nuestro primer programa hemos manejado los tiempos un poco disparatados, así que quiero hacerte como un poco de las <ríe> sí, cosas sí. que teníamos pensadas, porque hay cosas que, que quiero que nos digas. Una es, por ejemplo, cuando vos vas de espectadora a ver obras, sos crítica o gozas de cualquier tipo de expresión, o sos selectiva a la hora de ir a observar a otros artistas. Y soy bastante selectiva, la verdad. Me gusta... Bien. Porque, Vamos a la otra, no te dejo, no te dejo, después es, claro, tenemos es, otra entrevista, es, es, pimpones esto. La otra es, May, si te diéramos a elegir un momento de la historia del arte, ¿en cuál vivirías? ¿Por qué? ¿Y qué maestro tendrías para tu formación? Uy, me mataste con esa, ¿eh? Me mataste. Esa, no, esa. esa es. hablabas, hablabas de Duchamp, me, me encanta, pero la verdad es que no sé si me gustaría haber estado en en principio del siglo, el siglo XX, XX, con las guerras y todo ese momento tan deprimente, aunque capaz podría haber estado ahí, en Zurich, tomándome un vinito, y <risa> oh, sobre la muerte. No te llevarías a Duyamp, sino llévatelo a Duchamp, a otra parte de la historia. No, no, creo que, que estoy acá y es por algo. Muy bien, muy bien. Presente, el presente. Hermosa, vamos a la otra. Yo he descrito tu obra artística como una realidad majestuosa Que oscila entre sensibilidad y onírica eh, ¿Te han descrito o te han dicho eh, personas que han consumido tu arte Otro tipo de características o te han hecho observaciones? Eh, bueno, lo que siempre me dicen, lo que me estás diciendo Muy surrealista, eh, como de, de ensueño pero también me, me dicen científica, me, me dicen como... Pero bueno, porque también me dediqué mucho a estudiar la, las ilustraciones científicas. Pero siempre me remarcan esto, como siempre les recuerda algún sueño. Me dicen esto. Ah. Varias veces he escuchado esto, que me dicen, yo soñé algo así, me, me, me recuerda algo, un sueño, una escena, porque me gusta mucho trabajar la escena en sí, el ambiente, cómo se, cómo se da eso las capas, si la iluminación, ese, los, los colores, colores sí. Sí. Sí, los sí. invitamos otra vez, el Instagram de Mayra es arroba sinmigo13, ahí van a ver muchos de sus trabajos y estar al corriente de lo que ella nos proponga como artista, y te vamos a hacer la última pregunta profunda de la Chama. tarde, que yo creo que se la vamos a ir repitiendo a muchos artistas porque nos parece interesante, y se trata de, ¿qué le diría Mayra Meléndez?, a un artista iniciado que atraviesa esa encrucijada entre ser y cumplir sus sueños o resignar y olvidarse de estos No, no creo que ninguna persona, por más malvada que sea, podría decirle a alguien que, que se resigne, que, que deje sus sueños. No, no, no sería yo esa persona. Eh, de hecho, no sé, eh, lo daría vuelta, le daría unas palmadas Dale, arranca Pero bueno eh, Cuesta, cuesta a veces Cuesta por, por Diferentes motivos Pueden ser económicos Pueden ser por, no sé, estás estancado en un, en un momento No sé, depresivo Y lo bueno es que uno Siempre puede rescatar algo De, de, de estos momentos Y el arte está para eso Justo el arte Está para eso, para, para poder reciclar todas esas emociones Y sacarlo todo afuera Y si no es ahora, al menos anotarlo Y que se va a transformar en algo muy grande en el futuro Al menos eso Seguro seguro May, eh, te amo, te queremos mucho Te deseamos lo mejor, sos una gran artista Ay, también, gracias, gracias, un sí. Muchas gracias eh, chicas por tenerme te en cuenta Te agradecemos esto La próxima como, obvio, obvio. La próxima calculamos mejor el tiempo y hablamos más. Nos tenemos que despedir de la gente porque a las 8 cortamos. Te agradezco un montón y nos vemos prontito. Te quiero ver. Nos vemos, más. chicas. Gracias. Nos vemos. Felicidades, felicitaciones. Me encantó el programa. Ahí te manda besitos, Ana. Gracias. Nos vemos, chicas. Chau, chau, Mai. Chau.